Asesora de la Zona 5 Híjole, la verdad es una emoción muy muy grande Hemos esperado por años esta marcha Después de dos años de pandemia de marchas virtuales Pues Dios nos concede reunirnos el día de hoy Sin duda hoy el cansancio no pesa Los sueños pues ahí se quedan, ¿verdad? Pero hay una ilusión en el corazón muy grande De llegar a los pies de Cristo Rey Y sobre todo de ofrecerle todo el trabajo del año de pastoral Que le hemos encomendado, ¿verdad? Y el día de hoy pues es un día celebrativo Un día en el que le haga Agradecemos a Cristo Rey el habernos permitido trabajo con él. Híjole, la verdad es que sentí mucha emoción el compartir y el sentir con los jóvenes la misma alegría, la misma esperanza, el compartir un nuevo comienzo y el saber que vamos todos juntos acompañados como comunidad, como iglesia y pues al momento de entrar la verdad es una alegría muy grande y qué dicha compartir con todos el momento de la apertura de la marcha. Es la primera marcha en la que tenemos tres sorpresas en especial que por ahí tendrán la primicia Gaudium, claro que sí, el padre que que celebra la hora santa es el Padre José Manuel Reyes, él es legionario de Cristo, nos acompaña desde esa comunidad y pues espero con ansias ese momento de volver a sentir la bendición ante el Santísimo a los pies de Cristo Rey. Nos encontramos con alguien que no necesita presentación, con el padre José García, responsable desde hace cinco años de la pastoral juvenil, el hombre de la voz profunda. Y, bueno, padre, eh, ahorita hablábamos un poco detrás de cámaras de esta curva de aprendizaje, usted pues, se la aventó muy rápido y ahorita ya es el experto indiscutible en marchas juveniles. Eh, un balance de, de, de estos cinco años de, de participación que bueno, tres de alguna manera no fue presencial pero también hubo actividades, un balance de la pastoral. Sí, cre creo que algo muy importante que como pastoral juvenil quisimos impulsar desde un inicio fue escuchar a la juventud eh, me acuerdo que el primer año inmediatamente se convocó un encuentro de día donde estuvo presente el señor arzobispo en su momento, donde estuvieron presentes algunos sacerdotes, y se les convocó a dos líderes por parroquia de jóvenes, y entonces dentro de una de las inquietudes que los jóvenes este, expresaban, y ellos decían, queremos conocernos, ¿no? Y luego decían, queremos conocer la Escritura. Y luego, queremos que nos enseñen cómo hacer proyectos sociales. Queremos que nos enseñen cómo poder ser más y mejores amigos. Queremos que nos ayuden, ¿verdad?, a poder fortalecer nuestra vida cristiana. Y bueno, de ahí surgió un proceso que es el que estamos llevando a cabo... En primer lugar, eh, se ha inquietado a los jóvenes para que vivan sobre todo un querigma, pero no solamente un querigma de microonda, ¿verdad?, sino un querigma que sea un proceso, que es el que estamos trabajando sobre todo durante este 2022, que es eh, el proyecto de Atrévete a Ser Feliz para el joven, pero también para los adolescentes, ¿verdad? Es un proyecto que adoptamos como Arquidiócesis, y luego que sigue de este proyecto, bueno, los nuevos jóvenes que se integran, siguen trabajando en su momento este proyecto de Atrévete a Ser Feliz, pero los que ya vivieron esa parte, una vez que escuchamos a la juventud, se creó un proceso de formación humana que es el que vamos a trabajar Dios mediante en el proyecto del 2023. Ahí se da respuesta a esa petición del joven que dice Queremos que nos enseñen cómo conocernos, cómo valorarnos, cómo fortalecernos humanamente, cómo reacomodar nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo superar aquellos duelos que tantas veces podemos vivir incluso como jóvenes en medio de nuestros ambientes, cómo poder levantarnos en medio de aquellos tropiezos, de aquellas fragilidades, en fin. Yo creo que este proyecto de formación humana que se avecina para este 2023, pues tiene sentido tinte muy especial el joven dice pues enséñanos a conocernos ¿no? y yo creo que ahí vamos a echar la mano de muchos expertos en ciencias humanas que nos ayuden a fortalecer a capacitar a líderes para que ellos a su vez puedan fortalecer y capacitar a los demás el joven también dice queremos verdad conocer la escritura por ahí está este el proyectito ya se ha presentado se ha elaborado temas que hacia el 2024 vamos a, a trabajar con ellos y luego la formación social verdad ahí nos vamos a apoyar mucho eh, con el tema de la doctrina social de la iglesia, donde el joven aprenda a realizar ciertos proyectos que le ayudan a poder ejercitar de la mejor manera sus talentos, sus cualidades, en medio de su entorno social, donde viven en su escuela, en el ambiente de su amigo, incluso en los ambientes de diversión, ¿verdad? Donde cada uno de ellos pues, puede ser también eh, formador de otros jóvenes. Hola yo me presento, soy William Edgar Jaciel Velarde Cabrera, eh, pertenezco a la parroquia Madre Santísima de la Luz, pueblito de Rocha, en la, en la ciudad de Guanajuato, y nos tocó hoy estar aquí como servidores. Es más que nada, eh, como no lo ha dicho el Papa, hacer una pesca para jóvenes, porque una iglesia sin jóvenes pues no es iglesia, entonces independientemente de la gente que ya tenemos, ocupamos muchos jóvenes, entonces el objetivo de esta marcha es llegar a los jóvenes de una manera que a ellos actualmente les llame la atención, es llegar a ellos a través de la modernización que ellos eh, van avanzando, entonces creo que es muy importante que la iglesia, vaya avanzando conforme los tiempos, vaya avanzando junto con todo lo que son los tiempos, lo que son eh, los cambios de la humanidad y que crezcamos como una humanidad de fe y que tengamos buenos cimientos para creer en nuestra fe y no caigamos tan fácil en los momentos del pecado. Es importante también que, que vivamos esto con mucha sabiduría y con una mentalidad abierta para tener la oportunidad y darnos la oportunidad de conocer a Dios más que nada. Hace un momento en nuestra marcha, iniciaba la procesión de la cruz de la misión joven yo creo que la cruz de la misión joven desde hace más de aproximadamente cinco años que es donde se lleva este proceso son los ambientes que han fortalecido a nuestras parroquias es bien padre la misión joven tenemos todo un manual donde los líderes tienen ciertas estrategias, primero de convocatoria si no hay jóvenes. Una vez que los convocas, los vas inquietando, los vas formando. Y una vez que los vas formando, los invitan a que aquello que han aprendido vayan y lo den hacia los demás. Fíjate, un resumen de una misión joven. Eh, ¿qué, ¿Qué se ha hecho? Se congregan los jóvenes, van a un hospital, un día en la tarde visitan enfermos dan tortas a los familiares que están afuera de ahí al siguiente día que hacen se quedan de ver por la mañana visitan enfermos en sus hogares hacen lío por las calles realizan algún congreso eucarístico Pinta de bardas, este, con temas motivacionales, conciertos católicos como el que estamos viviendo en este momento, exposición al Santísimo en la calle, hacen algunos también el famoso flash move, ¿verdad? Eh, en medio de la sociedad, realizan cineforum, realizan marchas o procesiones juveniles en medio de sus colonias y todo eso van motivando a otra parroquia en una parroquia donde haya a lo mejor nada más 5 o 10 jóvenes todos aquellos que ya se motivaron antes con una misión joven, pues es un momento de revitalizar aquello que puede estar inquieto, yo creo que en este proceso de la misión joven es una característica que el joven se ha identificado muy bien ¿verdad? y eso pues sobre todo lo hablamos en el proceso que le llamamos de la revitalización de nuestra juventud o como decimos también en el lenguaje de la pastoral juvenil, poder tener esa capacitación, esa motivación, ese ambiente de redireccionar la ruta donde el joven descubra a lo que ha sido lo llamado, que es sobre todo ese sentido de ser feliz y compartir esa felicidad con los demás. Por eso ese eslogan padrísimo que hemos vivido en este 2022, atrévete a ser feliz, ¿verdad? A cada uno de nuestros jóvenes. Aquí nuestra experiencia en, en Cristo Rey ha sido muy, muy cansada, pero muy gratificante. Venimos de la pastoral vocacional, nosotros nos dedicamos a trabajar por y para las vocaciones. Y pues los invitamos a que si tienen la intención la, o buscar respuestas para su vocación, pues igual que se acerquen a los diferentes procesos que tienen la pastoral vocacional. Todos somos pastoral vocacional. Pues nosotros venimos a la Marcha de Cristo Rey de parte de la promoción vocacional del Seminario de León. Este, somos distintos procesos, nos encontramos pues, de comunicar las vocaciones en el, en el proceso o en la posada que yo estoy. Se llama ex son experiencias vocacionales para adolescentes, las cuales pues, son a fin de que el adolescente eh, le surja una inquietud vocacional y pues piense en un futuro, cuando, cuando entra en una etapa de juventud, si quiere vivir un proceso de ser famosa. O si se quiere casar, si quiere, quiere ser soltero, o ya dependiendo de lo que vayan viendo en las dis distintas experiencias, ellos les va surgiendo. Es más para que les surja y se animen pues, a no tenerle miedo a la vocación. Y pues en este día venimos a agradecer pues, todos los trabajos pastorales que, que hemos hecho y pues la, la promoción siempre presente. Y el, por ejemplo, de los jóvenes que asistieron aquí antes de llegar aquí se vivió un taller para líderes para decirles esto es la marcha que es un momento de dar gracias por todos los trabajos realizados pero también un momento de pesca de nuevos jóvenes y, y como tú lo dices el joven tiene ese sentido de corresponsabilidad con aquellas cosas que está descubriendo y ayuda a colocar ese orden porque han descubierto incluso en sus ambientes que ese orden pues les da paz y el orden y la paz pues quita la causa y el confusión que tantas veces al joven en nuestros tiempos actuales se les puede inquietar de muchas y de tantas maneras yo creo que el joven actualmente es, tiene ese grado de exigencia consigo mismo y una vez que se exige a sí mismo, yo creo que pasa esa estafeta precisamente de orden y de participación para con los demás. Y él mismo es el que provoca también ese orden, que se está, es extraordinario el orden que ellos mismos van guardando cuando acuden jóvenes que se dejan moldear por medio de un proceso juvenil desde sus parroquias, desde sus ambientes pastorales, ¿no? este, para realizar la marcha juvenil. Varios jóvenes de varias semanas, llevaron todo un proceso desde varios meses, cada uno en sus comisiones y en sus actividades, pero tal cual, o sea, traen toda la pila bien puesta, porque eran acontecimientos que ya esperaban. Hay cientos de jóvenes que es la primera vez que participan en una marcha juvenil y son momentos de fascinación. Y una vez que el joven se va fascinando con estos ambientes, pues entra lo que decíamos, ese proceso de ir fortaleciendo, de ir convirtiendo sus realidades. Hola, hola, ¿qué tal? Soy José Luis Escamilla, coordinador del Ministerio Misión de Cristo. Pues estamos muy contentos porque estamos participando en la Marcha Juvenil a Cristo Rey. Es la primera vez que como ministerio participamos y estamos muy, muy contentos de, de que nos hayan hecho la invitación a la Pastoral Juvenil. Somos un ministerio que ya tiene gran trascendencia en la Parroquia San Pedro Apóstol, desde el 2005 que fuimos formados y que continuamente hemos participado en, en varios eventos, pero ninguno de esta magnitud. Damos gracias a Dios que pues afortunadamente tuvimos este evento y que la Pastora nos invita y muy contentos de la participación de los jóvenes. Definitivamente los jóvenes nos llenan de, de entusiasmo, nos llenan de vida y muy agradecidos por esta, por esta participación que hemos tenido. Para nosotros es, es muy importante el hecho de acercarnos a través de una marcha, a través de una peregrinación con toda esta juventud. Porque es, un, es una forma de dar gracias a Dios por todo lo que nos da Es una forma nosotros como ministerio De ofrecer lo que Él nos ha dado Que son algunos dones en la música Y pues ello lo, lo ofrecemos Lo ofrecemos a la juventud, lo ofrecemos a la iglesia Y estamos muy muy contentos de estar aquí Efectivamente nosotros en el ministerio Lo que hemos buscado es jalar jóvenes Es que estos jóvenes continúen con esa tradición Nosotros ahorita en nuestro ministerio hay, hay algunos que están muy jovencitos Que van empezando en la música y que pues, bueno los vamos involucrando para que ellos continúen. En algún momento nosotros dejaremos de participar como, como Ministerio, a lo mejor en la juventud, pero ellos continuarán.